y la historia que tenemos hoy se llama Ahora no Bernardo la puedes conseguir en tu red de bibliotecas e inclusive en tu biblioteca más cercana este cuento es de la editorial Alfaguar y con ustedes y para ustedes este extraordinario cuento de David McKee Bernardo era un niño de la ciudad y como tal sus padres trabajaban entre semana y los fines de semana querían descansar y no querían saber nada de él por eso cuando llegaban a la casa se ponían a ver televisión y lo dejaban a él absolutamente descuidado. Y cuando papá estaba ocupado, Bernardo trataba de que prestara un poco de atención a lo que él hacía. —¡Hola, papá! —dijo Bernardo. —¡Ay, no! ¡Ahora no, Bernardo! ¡Ay, chino! este metiche! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Qué macho más! ¡Ay, ay ¡Ay, ay, ay! Y luego Bernardo pasó a la cocina. —¡Hola, mamá! —dijo Bernardo. —¡Ahora no, Bernardo, que estoy cocinando! ¡Mamá, pero es que hay un monstruo en el jardín y me va a comer! ¡Qué nombre, no moleste! Dijo su mamá. Bernardo salió al jardín y saludó al monstruo. ¡Hola, monstruo! Dijo Bernardo. Y el monstruo se lo comió de un solo tarascón. ¡Venga, para acá! Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Luego el monstruo entró en la casa y mordió al papá. ¡Ay, no, ahora no, Bernardo! ¡Chino cansó, ¿Por qué no lo abrirán en el jardín el fin de semana? Y el monstruo, pues muy confundido, se fue para la cocina. Y cuando llegó a la cocina, ¡arrrr! hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ay, ahora no, Bernardo, no molestes, más bien váyase para la sala a jugar. Y el monstruo, muy confundido, se fue para la sala a jugar. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo, y puso la comida frente al televisor ella se fue a la cocina y luego el monstruo llegó y devoró la comida y después de haber comido el monstruo se puso a ver la televisión y más tarde se fue a jugar con los juguetes de bernardo y luego de jugar un rato con los juguetes de bernardo incluso se tragó uno ya te vas a ir a acostar porque estas novelas no son para, no son para vos. Me haces el favor, subes que allá ya, ya te dejé la leche y te vas a acostar. Y el monstruo se fue a la habitación a dormir. Pero señora, ¿por, no me, ¿por qué me da órdenes si yo soy un monstruo? Ay, ah, ahora no, Bernardo, juegas mañana, dijo la mamá de Bernardo y apagó la luz. Y con esto terminamos nuestra historia de hoy, invitando a los padres a que le pongan más cuidado a sus niños, no vais a que se los coma un monstruo y terminen ustedes dándole once encima de todo. Ay chicos, se nos acabó la vuelta al mundo en 80 papeles de hoy. Pero no se preocupen, la próxima semana tendremos más papiro travesuras y más cosas. No se despeguen de CNC, el canal de nuestra gente y de las figuras de origami.